Saludos, banda. ¿Cómo andan? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién ya llegó? ¿Quién no? Ya les avisé en el, en el, en el Twitch, ya les avisé en Whatsapp, ya les avisé en, en las redes. Espero que vengan a hacerme compañía. Miércoles de Twitch. Ter 25. Dice, Hola, ¿Cómo andas, carnal? ¿Y así cómo andas, hermanitos? 25. Saludos, carnales. Dice. Qué bueno que andan aquí. Hola, amigos. Saludos cordiales. Saludos, hoy les tengo una sorpresa aquí en Madden porque me bajé un roster <ríe> Y vamos a ver qué pasaría, ¿no? Esos, esos what if What if Y vamos a ver contra los campeones Voy a echar un juego contra, voy a echar un juego simulado y voy a jugar uno en línea, ya lo decidí hoy A ver qué tal me aplastan <ríe> Ahí les va Platiquemos también de, de lo que está pasando, ¿no? <risa> se nos sigue yendo gente. Por ahí lake en Tomlinson. Parece que lo quieren los delfines. Y los delfines tienen mucha lana. Este Tienen mucha lana y se lo pueden llevar. Si San Francisco no le brilla billete ya. Ah, va a estar complicado. ¿Qué volea, Eva Prime? ¿Cómo estás? El buen Eva Prime, streamer también aquí de Twitch. Las mitad y cosas bien chidas. Síganlo, este, síganlo al buen Iman Prime. Iman Prime. bajo man Prime. Dice. Se viene E. Se viene Kev. Lake Tomlinson, no carnal. No lo vamos a dejar ir. Dice. Pero Banks va a jugar del lado de Tomlinson. Galeazzi 2020. Pero Banks, no se vio este año. ¡Qué feo nombre, Commanders! <risa> los Commanders Se supieran que acá es un... Es un este... Norteño Miren, ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a ser nuestro coreback? Nomás que no tiene el número Regresó de incógnito Regresó con el 8 Van a ver quién, Ahorita van a ver quién va a ser nuestro coreback En este juego Un warif. ¿Qué pasaría si los 49ers Tanto han dicho que lo traigan? Vamos a ver qué pasaría Dice... <risa> Arroba Galeazzi 2021 ya sería Galeazzi 2022. Ah sí, ya tendría que cambiar su nombre buen Galeazzi. viceveroter 25. Dice. No es lo mismo jugar de G derecho al izquierdo, es como si tú eres derecho y te dicen escribe con la zurda pues te cambian todo. Galeazzi sí, 2022. Entiendo esa parte, mi, mi buen pico. Pero, no, entiendo, entiendo esa parte, amigo, pero eh, ni siquiera jugó de, de, de, de repente, ni siquiera lo metieron algunos snaps, nada... Este, y cuando estuvo del lado derecho, pues no Digo, para jugar en la NFL tienes que Saberte adaptar a todo, puede ser que no seas Igual de un lado que del otro Pero tienes que tener la capacidad de poder jugar Al menos algo de un lado Aunque no sea el tuyo No es lo mismo lanzar Que bloquear 911 Dice Buenas tardes mis hermanos, gusto en saludarlos. mi Francuti, ¿Ya te llegó tu camiseta? Cuéntame. ¿O todavía no? Ni te he mandado el número de rastreo. ¿eh? Mándame Whats, carnal. Dice. Arroba galeasi 2021, ya sería galeasi 2022, ¿cierto? Ya se quedó así cuando me di de alta. Pues sí, por eso no hay que ponerle años a los, al nombre de usuario. ¡Hijos! Pues vamos a ver. 71. Dice. ¿Qué onda, mi querida Fatfeld? ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan Cardales? Espero que todos muy bien. Ah, espero que todos estén muy chidos. Espero que todos anden muy bien. Frank que ya 911. haya pasado más la pesadilla. Dice. Hermanos, tengo una pregunta que hacerles. Échala, échala Frankuti, échala, échala, la pregunta. ¿Cómo te podemos iluminar? Charlie Padilla 71. Dice. Pobre fue vero. Ah, se quedó Alexander nada mejor, el, el 49, buen yo burro. Dice. Saludos papo. Pablo, ¿cómo estás? Vicevero Alex el mejor vientos. Dice. Ah, que. Otro que no vamos a poder retener es DJ Jones. Va a pedir su billete. Galeazzi 2021. De... Ah, sí, ya dime. Es que hay que ver todo. Ya eso. sin NFL. Ya sin NFL. 25. Andamos testes, Galeazzi. Dice. Y ya entrará su ídolo, Kinlab. Sí, ya veremos a Kinlab. Lo... A ver. Yo de veras espero Alex, que Kinlab, por favor, dice, venga a ayudar. ¿Cómo se sabe del juego de NFL en CDMX? Pues se Charly sabe que Padilla la NFL 71. ya dijo que sí, que sí va a haber juegos. No. A, a ver si la no acaban con su carrera como el Andrew Lack Franco, Ojalá que no. 911. Está una línea ofensiva Dice. de ser muy bueno los Bengals ya llegaron totalmente se acercó de lo de Brady, porque es un chisme. Pero ¿qué pasa si no? Ah, mañana la vamos a ir a canal 21. 49 porque vamos a hablar a fondo Dice, de esa de esa teoría. Casi se le aguada la fiesta a los Rams. Y esto Casi, ah, sí, carnal, casi, pero los, los bengalíes se anaínerearon en el último cuarto. <risa> Perdieron la ventaja, tenían el juego, ya no supieron qué hacer. Y el último drive fue completamente y total y completamente desdibujado. Alex, el mejor 49. Dice. Pero aún no sé cuál juego será en CDMX. Pues todavía no se sabe. Sotcliffe ha dicho que va a ser bengalí, que diga San Francisco contra Arizona. No, ya lo ha dicho varias veces que parece que ese, ese es el juego que la NFL está pensando. Este, Galea 2021 Pero aún no se sabe. Dice. La burrearon. la La aburrearon. <risa> sí. Yo pensé que sí se le va a los Bengals. Sobre todo por cómo empezó el segundo, el segundo medio. Dice, es que de aquí ambizó todo unos Chisme. Sí, ahorita va a haber mucho, mucho. Mucho tren, Y va a haber muchos rumores Y va a haber un montón de fakes Nomás para tenernos este, entretenidos ¿No? Este, y de eso pues muy poco realmente va a suceder Yo no sé Yo presiento que puede ser que Plan se haya una Noticia sí. bomba en, en los Niners Dice. Porque miren, a la mayoría no nos cae muy bien Brady, pero tenerlo el siguiente año sería para mí el mejor escenario posible, siendo honestos. Miren, ahí va el coreback que, que traje para este juego, lo contraté para este juego. ¿Eh? más que le cambié el número para que no haya bronca. ¡Ja, ¡Ja, fenrir bajo Erlandson. Saludos, Fenrir. ¿Cómo estás, hermano? Saludos a todos, carnales. Apenas llegando. Y bien, bien, hermano. Lo importante es que Dice: Lo que me preocupa todo lo que se fue del staff. Se está así, se fue mucho, mucho staff, hermano. Mucho, mucho staff se fue. Eso a mí también me, me preocupa un poco. Ahí está, bien Primer pase Pues mira, si no es Brady y este. Aaron Rodgers Yo no sé Mañana voy a hablar de mucho de esto que estás planteando En el canal 49 Porque sí es un tema que creo que a todos nos ha estado Como interesante últimamente Vine un ratito nomás carnal Tengo chamba más tarde Pero por el momento acá andamos Tú dale hermano, no hay bronca Ya saben que primero lo que deja y luego lo que apentonta ¿No? lo chido es que pasa a saludar a la Frank bandera Putin 911 dice el tipo es un imán para los agentes libres de calibre y me parece este equipo está a un QB de distancia de llegar al Super Bowl sin mencionar a Gronkowski Alex sí, bajo Cap 7 dice saludos Twitcheros saludos mi Alex Cap, ¿cómo estás hermano? este sí mi Frankuti, pues es que mira yo tengo ahí un tema personal con, con Brady, ¿no? a mí no, no digo que no sea bueno, pero yo digo que Charly no está bueno De repente Dice, lo han querido vender. Pues siendo sincero, creo que hubiera sido mejor la estrategia de ir por un QB experimentado en vez de un novato. Porque el equipo ya está armado para ganar. Si acaso el perímetro es la línea más delgada y cerró muy bien. Pues es que sí, esa, esa... Pues que todavía se puede hacer, hermano, o sea... Lance no está listo, ¿no? Lance todavía sabemos que no está. Yo creo que todavía no está listo para tomar las riendas del equipo. Sinceramente, este, dice... Todavía se puede tener un probario experimentado este año. Fue Kaepernick. Primero y dice Veroter 25. Dice. ¿Pero qué se le va a entregar a Tampa Bay? Ya no hay Riggs. No, pero la, la moneda Calles de cambio es lo Recuerden que los bucaneros, aunque Brady se retiró. Montana le echo cake. Sigue teniendo los derechos de Brady. Francuti 911. Dice. Entiendo lo que dices. No es agradable para nadie por cómo fabricaron su carrera, pero déjame decirte por qué me gustaría. Sí, dale, Francutín. Sí, yo también Galia creo 20, que sí. 21, Dice. Y Steve Young y lo apoyo. Sí. Galeas que 20-21. O sea, o sea, Dice. Alance. ¡Chin! Chi. Pues es que Steve Young... Ay, de repente... A mí Steve Young, ya saben que es uno de mis ídolos más grandes, pero de repente... Se vienen todos los comentarios que a mí no me la tanto de repente le echa tierra a unos, luego dice que quiere a otros, y digo la verdad. Charlie Padilla 71, dice, no es que no tengamos fe en Lance, sino que el equipo ya está hecho para ganar, como los Rams y no empeñamos hasta el taladro del tío es correcto eso, eso, eso es lo, ese es el punto les digo mañana vean mi programa y voy a hablar de un montón de cosas de todo eso estoy de acuerdo en ese punto mi querido Charlie. yo creo que el equipo está puesto estamos a tal vez un coreback pero también línea ofensiva y unos esquineros un esquinero de ganar o de ser un, un, un equipazo pero pues, esta directiva nunca, de, de los cinco años que llevan, nunca se ha movido en esas direcciones de ir por peces muy gordos, ¿no? Tal vez el más gordo por el que han ido es, es y no de pesos, sino de, de, de, de, de calidades. Trent Williams. Pero recuerda que JG tiene una cláusula de no cambio y se vence el primero de marzo. Ajá. Sí. O sea, esa cláusula sí... La cláusula que tiene Garopolo es, es hasta el primero de marzo. Dice. O sea. Pero Brady no va a regresar hasta junio. O sea, Así va a hacer hasta 21. junio. No sé si los Niners vayan Dice. a aguantar hasta esa fecha. El chavo tiene magia, hay varios jugadores que lo apoyan. Frankuti911. Dice. He visto a este equipo perder y quedarse corto en los SB y finales de conferencia por situaciones de todo tipo. Quiero ver ganar a este equipo más que cualquier otra cosa con quien sea, y obviamente Brady el siguiente año sería la mejor opción para mí. Galeazzi 2021. Dice. Entre ellos debo. Slayer 9. Dice. Buenas, buenas, bandana Inner. ¿Cómo estás, mis Slayer 9? Bienvenido, carnal. Sí, pues yo estoy de acuerdo, mi buen Frank O sea, Mira, lo de Brady, por, por calidad y hasta por ayuda de la liga, pues obviamente nos pondría en una situación muy, muy ventajosa para intentar ir por el anillo, ¿no? Eh, a mí lo que no me gustaría es quedarme con ese sabor de... Mmm, si sí ganamos, pero no... Alex, sé qué que el mejor 49... Qué tan chido. Lo cierto es que los Commanders, jajaja, ja, ja, y los Acerrines pretenden al guapo Garopolo. Nos pues han hablado de que los Commanders, este, quieren una, podrían dar su primera ronda, ¿no? Que es el 11, once, el onceo pick global. ante el rumor ahí? Este, pues no sé. Yo lo dudo, ¿eh? Yo, bueno, no sé si los, o, o los Commanders ahora se avienten a hacer ese movimiento. están planchando el traje de los carneros. No los más perros que los Vengas. <risa> entonces pues no sé si, si nos pues digo a nosotros nos vendrían de, de perlas ¿no? ese trade la nena y también los aceleros los aceleros son muy fuertes se habla de que sí están muy interesados en garópolo Obviamente los aceleros ahorita necesitan... Está... ¡Otra vez! Capernic. ¿Qué pasó? ¡Para eso te traje! <risas> este... Obviamente los aceleros están, este, pues, van a agarrar a Polo si lo agarran de transición. ¿no? Hasta o sea, de transición. marzo lo no cambian. 16 de marzo, cuando ya 911. se puede hacer el trades, cuando acaban los Dice. contratos. Eso es ya que tú saboreaste nuestra época dorada Pablo, pero a muchos aficionados como yo nos ha tocado la época frustrante y yo quiero ver el fin de esta sequía como sea. Sí, hermano, mira eh, ahí, ahí les va un poco de, de lo que voy a hablar mañana veo que la NFL, Dice ¿A quién le pondrías el franchise tag? O nadie lo merece Charlie Padilla 71 dice, pues, No sé, ¿sí? es que no sé a quién se le dice, pueda poner, carnal o sea, Pues que no, no creo que lo quiera Pero se me hace mucho una primera por él Frank Pues sí, es mucho, 911. pero si nos la dan Estaría excelente, carnal dice, Pero bueno, ya me desahogué Oh, sí está bien, Francuti. O sea, sí se vale. Yo yo creo que sí. O sea, yo no digo que no. Pues obviamente. ¿Quién Galeas va a querer 20, el, 21. en sus filas? 21. ¿no? Estaban bien contentos los Rams. Uh -huh. Estaban bien contentos los Rams. Pues sí, fueron campeones. Mira, yo creo que la, no nada más la NFL, la liga, los deportes en general, la industria en general, en todos los ámbitos. Música, cine, etcétera, etcétera. Se está moviendo en una dirección... Eh, ...resultados rápidos, prontos... ...no... O sea, ...bien, bien... estamos viendo en esa dirección... ...la NFL creo que está buscando... ...unirse a eso... ...miren los guerreros del Golden State del 2018... ...estaba armadísimo de estrellas... fueron campeones... ...los Lakers del 2020... Igual. Los jugadores detestan el franchise tag la mayoría de las veces. Sí, solo que a veces no, no hay otra opción cuando se quieren quedar en el equipo. Saben que pueden ganar. Este, entonces, ya lo vio la NFL. Ya van dos años que recurren a esa, a esa fórmula. ¿no? El año pasado, los, los, los Galeros con un equipazo. Y este año, los Rams con otro equipazo. ¿no? Ya nos toca. Sí, yo creo que sí, ya nos toca. Entonces, este año, pues los Rams también nos un en team lo que armaron. Dice: Pues si la odian porque les garantizan todo un año, pero donde se lastimen, ya valió para ellos. Exacto. Entonces, um, yo no sé si. Charlie Padilla, 70. No sé si acá se lo vayan a soltar a alguien Dice, o alguien lo quiera, yo no creo. Jaja, ja, sí, hermano, como la banda que piensa que porque Bad y llena Estadios ya es lo mejor de la historia. Correcto, y la NFL, el, o sea, yo, yo, yo, yo tengo una pregunta, ¿no? yo no sé si la NFL. 20, 21. Dice. En Arizona es nuestra segunda casa. Dice Velo del 25 ahí. Dice. El último que no firmó el franchise tag. Levanta Belice le acabó su carrera. O el le Bomb le Bell, ¿no? Mm -hmm. Ay, ah, fue incompleto. Este, entonces, miren. Yo no sé si los, los Patriotas son la última. La última dinastía que presenció la NFL. ¿no? Yo creo que ya la NFL le va a apostar a esto. Miren, hay muchos jugadores. La NFL requiere mucho, mucho, mucho, mucho marketing. y Mucha venta de, de cosas, pues. Este. Al llenar, al llenar un equipo como los Rams de tanta estrella. Pues imagínense, todos los, todos los jugadores de este equipo que eventualmente podrían ir al salón de la fama, ya tienen el anillo que es como casi el requisito de muchas carreras, aaron Donald o Matthew Stafford no podrían haber sido considerados sin un anillo, creo que esta fórmula la va a empezar a seguir la NFL, yo no sé si vamos a seguir viendo dinastías, yo creo que ya la NFL le va a apostar más a esto, crear super equipos que ganen uno, tal vez dos años, y adiós el que sigue, yo creo que va por ahí la cosa, pero déjenme decirles algo Estuve revisando todas las jugadas de lance de la temporada El chico va a hacer algo especial Como le mencioné al Pablo antes del draft Vamos a estar bien con él Galeazzi 2021 Dice Pura mercadotecnia sí. Ah, es que es parte de pues, Al final es una empresa O sea, Es la empresa más lucrativa de Estados Unidos ¿Tú Mira, A mí me, me saltó mucho la frase que dijo Goodell Cuando entregó el premio Dijo como una película de Hollywood y <ríe> Yo me boté de la risa, ¿no? Porque dije, no seas descarado, valedor No seas así Entonces, este... Pues, yo, Charlie ¿qué te digo? ¿no? 71. Dice Jim Kelly y Dan Marino nunca ganaron nada Y son salones de la fama, jeje Galia c ¿Sí? 2021 Dice sí, nada más que cuántos años Es la chispa que se necesita en el equipo Lance. Lance va a ser bueno, no sé qué tan bueno No lo sé, la verdad Hay que ver, muestra mucho potencial Creo que sus techos puede ser muy alto Pero hay que verlo Yo creo que en algún momento va a ser un muy buen coreback ¿no? Divo Samuel dice que él ve una superestrella en Lance Pero todavía siento que le falta otro, otro pedacito Al menos, si no una temporada completa, media temporada más Por eso yo también soy de la idea de que si viene un pez gordo Brady, Rogers, algo así. Y lo sigue ayudando 21. y mientras nos ayuda a ganar estaría perfecto. Tantos pañuelos al final, como película de drama Sí, digo también subo la entre la, la, la, la, el galón de barra a Jalen Ramsey, ¿no? Pero al final sí se mete. Yo también bien. pienso que Lance será bueno. Trae un brazo bien chingón. Tiene que dejar de correr a lo guay. Y eso es precisamente lo que, lo que le está costando trabajo, creo que a Cangarelo Galeas y a 20, Shanahan, amarrarlo más en la bolsa. Dice, no lo mostró bien, Shanahan es por algo. Francuti pues, 900. Exacto, pues es que todavía no está, mi Galiacido. <coughs> en cuanto a las leyendas de los Niners que opinan cosas bien sacadas de onda, la verdad es que tampoco hay que seguir lo que dicen como ley. Renes. Pero como. Dice, si necesita, lance a alguien culo cool encamine para desarrollarse mejor. Galeazi ¿Cómo estás? Este, Re René SSG, bienvenido. Dice, si necesita, no quiso lance a al que lo encamine. Sí, yo también pienso eso, amigo. Yo creo que todavía no, pues es que no. Y aparte, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, -ter 25. Se sabe que el playbook de, de Shanahan es muy complejo. en ¿por qué un qué no, no te quedarte lo con JG y lo cambias a mitad de temporada? Es algo que nadie ha pensado. No, es que también es una opción, hermano, o sea, lo, lo, no, no se ha hablado, pero pues es una opción, pues quedar allí Jimmy G antes de la, uh, del, como, como los patriotas que nos lo cambiaron ya en, en, en la fecha límite de trades, podría hacer algo así con Garópolo, no quedarnos dos ¿no? hasta que sea la fecha límite, pero sí ya tendrías que tener palabrado o negociado algo así, si no, si nadie lo quiere, ya chateamos. Charly Padilla 71, dice... En todos sus highlights del colegial, salía corriendo siempre o lanza profundo, los pases cortos siento que es lo que cuesta Y es que ahí necesitas precisión, sí. mucha precisión y el sistema Shanahan va por ahí Hablando de esas leyendas, el Lightman dijo que Prescott los llevaría al gran juego y miren, sigue corriendo por el centro. No hay que hacerles mucho caso a los grandes del pasado. Yo a, a eso te referías, yo creo que... Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que de repente los... Una cosa es que sean unas grandes leyendas jugando, y otra cosa es que sean unas grandes leyendas este, opinando, ¿no? A veces sí creo que se les va un poquito ahí algunos jugadores o exjugadores ah, es a Kaepernick tirándole aquí Kiro <risas> pero sí, o sea, esa opción de la que hablas, Vic, está bien chida yo creo que se podría, o sea, si, no, si no se encuentra algo pues, que pueda valer mucho la pena ahorita para que lleve a Lance, pues, te quedas con Garópolo hasta la fecha límite de, de, de transferencias. Y ahí no ahí es donde pues, podrías buscar quién, quién lo agarre. Yo no descarto esa posibilidad. Galeazzi 20-21. Dice. Y mascarita sagrada se va al Baseball. Que Kyler Murray, a poco Frank estaba yo viendo que, que ya no quiso jugar la última Dice, serie de, de contra los Aunque Rams. todos creen que estoy loco, yo creo que nos van a dar una primera ronda por Jimmy y escucharlo en la conferencia de prensa es porque ya es un hecho. Fue una despedida absoluta. <risa> pues quién sabe, puede ser. Galeazzi 20. Yo no 29, descarto eso. Dice. Según. Es que ahorita todo, o sea, todo es posible, ¿no? A lo mejor hay cosas así más descabelladas, hay cosas que dices, "No manches, eso no va a pasar." Pero todo Henry puede pasar, bajo todo. El Anderson, Dice. No creo que estés loco, mi Frank. Los commanders sí la andan dando, la neta. Frank sí, porque, porque 911. pareciera que con el que dice, ya están bien, si ya vieron el desmadre que traen los Cardinals. No sé, mi francotirio. O sea, lo único que sé es que Kyler Murray pues, no está muy contento que ya no quiso jugar la última, la última serie ofensiva del juego contra Rams y pues que borró todo el contenido de los cardenales y los cardenales nada más dejaron el de él y quién sabe qué novela Dice, traen ahí. Se lo va a llevar a Garapolo la pasta de dientes colgate. <risas> También. Yo creo que ahí sí puede vender muchísimo Garapolo me van a castigar o oh, no dudes al pasador galia 20 Sí. dice para comerciales pues yo creo que ese sí es un eso sí puede ser muy lucrativo para el señor garópolo ese señor ya tiene la, la vida asegurada miren con todo el billetote que se llevó a san francisco todavía la lana que va a sacar en otro equipo no a donde se vaya seguramente va a sacar un billete este vicevero ter 25. Va a terminar en los medios Dice, hasta como analista o algo así. solo quiere más dinero, es típico de los jugadores. Como como como Mark Sánchez, more bueno, eso lo quiere más dinero, es típico de los jugadores, Pues sí. Pues es que todos quieren lana, ¿no? Va a querer un contrato, él quiere un contrato, pero pues Padilla, 71. Se ha quedado y no creo que se lo Dice, den. Yo era de los que pensaba que era mejor dejar a Jimmy el año que viene. Pero después de los juegos de los titanes, ya daba me daba miedo cada vez que lanzaba un pase. A todos mi Dice. Lo de Demuray me recordó inmediatamente lo que hizo Sermón recuerdan, bloqueando al equipo en redes. ¿Sí? Galeazzi 2021. Lo mismito. Dice. Pero jugó bien, solo no aguantó la línea ofensiva al final y la presión se lo comió. Pero pues es que tuve a Burrow también, por ejemplo o sea, sin, sin es línea ofensiva bien, Burrow es buenísimo Y, y no porque no ofensiva. lo apoye Era algo Chaffieres que nos salió natural Sí, pues sí La verdad es que yo creo que Miren, así como creo que San Francisco Con un coreback más completo Puede hacerla mucho mejor yo creo que Garópolo, con una línea ofensiva que le dé más tiempo, también puede brillar más. ¡Garrala, garrala! Fenrir, ¡Ah, la agárrala! ¡A la agárrala! Dice. El pobre burrito. Si lo cuidan, le va a pasar lo del Andrew y la neta, eso es bien triste. F. Contreras, es. ¿cómo estás, carnal? Dice. A nosotros nos vemos en WhatsApp, pero saludos acá. ¡Ay, Dice. Eso quiere decir que la defensiva de los Rams era de campeón. Sí, pues eso La defensa de los Dice. Rams. O sea, los Rams fueron Cuando vi el un Super Bowl, no les pareció que vieron la repetición del partido contra nosotros, incluso la última <ríe> sí. jugada fue casi idéntica. Sí, lo comenté en el podcast. La verdad es que, es que, este, sí los Bengals jugaron igualito que los Niners y, la, y terminó igual. No lo interceptaron a, no lo interceptaron a, a, a Buro, pero pues terminó el pase igual, ¿no? Y es lo que les digo, o sea. Yo no justifico a Garópolo, Sí, tampoco creo que sea al nivel de Burrow. pero un Garoppolo con una mejor línea ofensiva puede pasar lo Puede hacer mejor las cosas. A Burro le pasó lo que Andrew, Luke, Andrew Luke supongo, ¿sí? Pues lo tienen que cuidar porque ya le dieron, le dieron en la rodilla y sí. dije ya chafió. Siento que sí nos darán la primera de draft. No tanto porque lo valga, sino porque escasean los QB en este mercado. Sí, los Todos los equipos que lo están buscando son equipos que están en transición el último en esa posición. que lanzó fue mágica y hasta con la vista engaño. Sí. Lui, Dice Chiruno, Chiruno, Chiruno, Chiruno, Chiruno, Chiruno, Chiruno, Chiruno, Chiruno, Chiruno, chiruno. Hola Lilio, Chiruno Saludos Chido que han aquí la bandera Todos saludando, que bueno Yo creo que ya bajó la depresión Casi me hubo hecho ocho días, se muy poquitos Ah, que la Ya se hecho fundir pero hijo, va, va a estar interesante. Va a estar interesante este obsesioneta que sí. Exacto, Garoppolo es lo mejor disponible. ¿Sí? Ryan no se va a salir nada más hizo su teatro. Para un proceso de transición, Garoppolo es muy bueno en cualquier equipo. Sí, no, Rogers no. Aparte está diciendo que está muy contento en Green Bay y bla, bla, bla. No siempre gusta hacer novela al señor eh, Aaron Rodgers. Yo creo que ahí va a seguir. A menos que sí le brille un billetote de los, los broncos. Que yo creo que sí podría ir por ahí. ¡Bien, corre! ¡Bien, corre! Ah, no, ¡No, no, Touchdown de Mosley. Sí, señor. <coughs> Las esquinas, carnales. Dice Bender 25. Dice. Si Ryers y Wilson no se mueven, JG subirá su precio. Puede ser. Puede ser, aunque no sé qué tanto. O sea, sí lo puede subir, pero. Mmm, no lo sé. Dice. A mí no me preocupa lo de Wes Welker. El trabajo de los receptores toda la temporada fue pésimo. Yo creo, que fue, yo creo que fue más talento ¿eh? que entrenamiento. Pero Green Bay está bien endeudado y no creo que U se quede Aaron. Eso sí, es que sí, también te están en número rojo los Packers los y ahí es donde está. Y, y por ejemplo, equipos como los Broncos, como Miami. Tienen billete y podrían apostarle. O sea, a lo mejor Rogers dice: Pues ya me voy a cerrar mi, como, como Brady, ¿no? Me voy a la playita, a Miami, a ganar un Super Bowl. A Denver, pues se la comodera, porque ahí también hace mucho frío. Ya está acostumbrado. Podría ser ya veremos, es que híjoles va a haber un montón de noticias una vez que pase el 14 y 16 de marzo se va a venir la buena y después del draft más, van a ver vamos a pasar su pantalla, me está agarrando vamos a <tose> 46 Ah, vamos a ver qué pasa Yo voy a explorar esa, O sea, estoy explorando Esa posibilidad de Brady En San Francisco Que se necesita Cómo se puede hacer Si Galías se puede 20, dar 21. Dice Pero no del A ver 41. cómo mejora Miami Con todo lo que se nos fue Pues híjole Ojalá yo, yo siento que Mike McDaniel Todavía no, ¿eh? No estaba para head coach Pero pues a ver y luego con la de, del huracán Que 66. llega de lo de Brian Flores Dice, Grimba tiene problemas de campo. Sí, Grimba no tiene lana. Y no nomás es Rogers, a lo mejor andan dejando ir hasta Devante Adams, ¿no? Y se le viene... Y yo no, yo, o sea, Rogers dijo, ¿no? Yo no quiero estar en un equipo en reconstrucción. Yo no creo que estén tan en reconstrucción los Packers, los, los pero sí, sin Devante Adams y sin Rogers, definitivamente no va a ser lo mismo. <risa> For now, to throw, throwing the out route incomplete. That's Henderson, and this will move the chains again as the tackle is going to be made at the 49ers' 27-yard line. The drive continues as they search for a time touchdown. Here's first and ten. There's Stafford. Fumble! I know, chicas They've given up a few first downs on this drive, but getting the incompletion there, that should give them something to build on and maybe turn the tide. To the air again, Stafford. He'd be six years in over the middle. Huh? And he'll go down right on the edge of the red zone following a pickup of about seven or eight. Charlie Pico Padilla, 71. On this is third and three. F. Contreras 316. Dice: o sea, pues se habla de que. ¿Creen que Mostert se queda o se lo llevan a los delfines? Quién sabe. Adams, pues se habla de que a donde se vaya este. Que muy posible a donde se, muy posiblemente a donde se vaya Roger se vaya devante Adams, ¿no? Por eso los, los broncos están sonando muy fuertes. ¡Está pues ahí! ¡Bien! ¡Lo paré! ¡Bien! Galeazzi este, 2021 Dice Espero que se quede habría Dice que ver que... ter 25 Dice Se va a Delfines Se lesiona y los RB mayores a 30 años Ya son desechables Pues sí Aparte sí su historial de, de lesión Pienso lo mismo igual que, que Jason Burrett se, se está hablando ahorita De que Jason Burrett Que se quede, que no se quede Yo creo que ya no el que Red ya, ya fue, fue muy bueno que sea con el historial de lesiones que tiene. Estirar dinero ahí, miren, simplemente lo de default que hay, ¿no? Pues Está cañón, hay que pagarle todo los no sé millones. Y si llevarse a los dos, pues se llevaron a Matt Rida Y no les funcionó, o no lo quisieron utilizar. No supe yo ahí bien qué onda. Es complicado el tema Pero sí, coincido, creo que Mustard No es que no me guste, pero sí ya, como dice el buen Vic Ya Dan un mejor, mejor arriba de 30 11. años mmm. Dice A mí me gustaría ver es a bajo costo Si no quiere, pues entonces sí que se vaya es que, Chalifa es que, si podría negociar un contrato con Mr. Tipo Sherman, dice, por si encaja con el dueño de los delfines. F. Pues Contreras sí. 316 dice: uh, Sí, Beret se queda por contrato de un año y por el mínimo. Igual le doy una última oportunidad. Sí, yo también, <coughs> yo también le daría una última oportunidad a. Ahí es un por el mínimo, 6. pero el mínimo no creo que lo agarre Dice, que podría malir, sal Galeazzi 20-21 <ríe> Dice, ojalá Ojalá Pues miren Aunque pues hay que buscar No, hay que no echar una nadada también al draft Porque a, las, a lo que viene Porque pues hay que ver Qué talento viene en el esquinero ¿no? Eso sí se pueden agarrar Una segunda ronda San Francisco tiene tres terceras rondas ya ahorita Pueden negociar cosas chidas ahí Yo creo que San Francisco todavía puede buscar Este pues hacer algún trade up en el draft para, para moverse más cerca si es que hay algo que valga la pena en línea ofensiva y en esquinas ¡ay no 71 dice creen que le renueven a Juan Mix Joan, Joan Jennings todavía está bajo contrato, mi Charlie, contrato de novato. Según yo mínimo son tres años, le queda uno más. Ahorita Joan Jennings no es, no es, es bronca, si, es, si es este 2022 no tiene buen año no si le van a dar contratos sin broncas, se ha visto bien. Galeazzi 2021, dice, espero que sí. Ah, es ¡Ay, okay. qué? Galeazzi 2021, dice... Tiene talento. Charlie Padilla 71. Se acabó bien. Ah, yo pensé que. No, todavía no es free agent. Joan Jennings todavía tiene contrato de novato. Todavía nos aguanta un añito más, según yo. Hay que ver porque hay quienes se los dan por cinco. Tengo que ver el contrato de Joan Jennings. La es toda esta offseason que es. Ay, oh, es un montón de investigación. Es donde más me pongo a leer, 911. investigar y todo. Dice. Creen que ahora sí iríamos por Gilmore. Si no lo firman Lee's Panthers. Había, habría 316. que ver cuánto quiere, carnal. Es que esa es la bronca. Pero es que necesitamos un esquinero que esté probado... Para pelearle a Cap, Hopkins y Lackett. Pues sí, necesitamos esquineros... Hay que ver también lo de Kagan Williams, ¿no? Que también si se nos va Kagan Williams... O sea, esquineros níquel como él... No hay muchos. Digo, yo sé que Copper Cup lo hizo pedazos en el, en el campeonato, pero... Pero Williams es buenísimo, entonces también ese es uno de los que andan ahí peligrando el a mí. Los que más, más me preocupan son Kaywell Williams, Lakin Tomlinson y DJ Howard Jones. Demostró ser un muy buen WR de posesión. Tiene huevos. Sí, hay que ver, hay que ver si tiene un segundo año así. ¿No? El primero, pues no jugó. Se lesionó. Este primero, este segundo ya jugó, se vio bien. Y el tercero, este pues vamos a ver si, si se gana algo más yo creo que va bien y de posición y como bloqueador es muy bueno Joan Jennings también Frank es 911. lo que se necesita dice capizó pedazos a toda la liga básicamente sí no pues no se podía esperar menos no entonces este pues sí lo de que Williams pues, le echó ganitas este -vero -ter pero pues 25. no era demasiado eh, dice Cop. Ah. <ríe> Despedimos YouTube, seguimos en Twitch, señores. Este, ahí está. Para los que querían ver a Colin Kaepernick con este equipo, se ganó, apretado, pero se Dice ganó. Vero Ter 25. Entonces, bye, YouTube. Dice Severo Ter25. bye YouTube. A mí me preocupa que se nos vaya Arden <risa>